viene el fin de semana en cuanto a lo que es ocupación hotelera? Bueno, la verdad es que venimos muy bien, con unas reservas del 60%, bueno, para hacer un fin de semana que no es turístico, eh, pero sí, tiene tres días, eh, realmente muy bien, con, con Calingasta y Ciudad de San Juan, entre los principales destinos elegidos, y bueno, también esperando eh, sí, dos fines de semana importantes, como el del 25 de mayo, y el eh, de junio también, el de del 17 al 20 de junio que sí van a tener cuatro días y también eh, va, va a entrar en el rango de previaje ¿no? que eh, realmente termina hoy. Bien, ¿y ¿cómo viene justamente lo que es eh, el fin de semana de, de, de el, el fin de semana XXL de mayo? Que es, es también el más complicado porque está, hay un evento de farmacéuticos, está el Mundial Sub 20, cómo viene justamente lo que es la ocupación hotelera. Bueno, estamos eh, todavía a un 60% de ocupación hotelera, pero seguramente eso va a crecer, como decís vos, eh, arranca Argentina y San Juan como sede del Mundial Sub-20, y tenemos otros eventos, tanto deportivos como eh, institucionales, de colegios, así que seguramente vamos a tener una muy buena ocupación, sumado a lo que dije recién, que eh, tenemos el previaje, eh, también donde, bueno, mucha mucha gente ha comprado para venir a la provincia. Bien, eh, bueno, hablando de lo que es eh, también justamente de hotelería, ¿cómo viene el, el hotel del bono que está en el microcentro? Bueno, eh, recién nos llega la, la invitación, se va a inaugurar esto el, el sábado 29 a la, a la tarde. Realmente estamos muy contentos porque es una inversión muy importante eh, para la provincia de San Juan, que sin duda eh, la estamos necesitando, bueno, por, por los eventos corporativos, y bueno, porque San Juan eh, ha entrado en un nivel turístico que eh, hoy está necesitando ese tipo de plazas de calidad, eh, así que realmente, bueno, es uno de los objetivos era ese, que la provincia tuviera otro hotel 5 Estrellas, y sumado, bueno, este año vamos a esperar, bueno, del, lo, del Hotel Pismanta. Eh, los domos de Ichihualasto y, y también de La Laja, que también van a ser atractivos turísticos importantes en cuanto a la ocupación y en cuanto al producto. Bien, y en cuanto a lo que es eh, vuelos, porque están, están por inaugurarse nuevos tramos en lo que es el aeropuerto. ¿Esto va a mejorar lo que es eh, la, la cantidad de número de vuelos? Sí, sí, va, se va a fortalecer eh, seguramente esto. Eh, la, la idea que al tener... Un...